Muy buenos días! Cuando son exactamente las nueve? Pasadito parte UPA Chalupa, primer lunes de agosto. Hoy día en Santiago casi 20 grados, va a estar calurosito, va a estar rico el día, muchachos, con toda la energía siempre, con toda la buena onda, con todas las buenas vibras aquí en UPA Chalupa a través de tu zona X por Facebook Live. Muchachos, ya estoy de pie, pero me estoy de pie porque hoy día se incorpora un gran amigo al UPA Chalupa. Ya no estoy solo, vuestra acompañado todos los días a las nueve de la mañana. Conmigo, compadre, mi socio, el gran... Julio Jung. ¿Cómo estáis, Julito? Hola, hola, hola a todos. Hola, Kiwi, ¿Cómo están? Todos bienvenidos a Upa Chalupa, ya lo saben, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 10 de la mañana, y con esta energía nos levantamos todos los días, así que cariño, y mucho cariño y amor a todo el mundo en sus casas. Hola, chiquitos. Grande, Julito, ¿Cómo estás, amigo mío? Hoy Julito, ¿Esta hora es una hora habitual para ti, pie, o, o, o te embarramos <risas> la vida con esta convocatoria, Upa Chalupa? Ah, más o menos, nomás, pero en realidad, sí, no, la Aquí la actividad en la casa parte muy temprano con, con varios niños en la casa, así que las clases están partieron temprano también. Y, sí. Pero eso sí, me tengo que peinar, me tengo que arreglar, me tengo que calar. así que <ríe> ahora estoy más acirado de <risa> lo normal. Pero seamos sinceros, ¿está duchadito o está talco? Como se le dan todos. Por ser como un buen día lunes, ¿Sí? estoy talco. Talco. <risa> Para ser honesto. Pero el fin de semana te bañaste, ¿no? Sí, por el fin de semana sí, pues absolutamente. Sí, por el no, de todas maneras. ¿Y tú, Kiwi? ¿Estás tan... tal? No, yo soy tan madrugador. Yo a las seis y media día me levanto, me ducho, weón. Muy bien. ¿Y te lavaste el pelo? Yo... No. Bueno, yo le he no sé si le cuando tú estuviste el programa, pero yo he contado yo todos los días me ducho con agua y el agua, me está y no, eso no, no, no lo había escuchado. No, no, no, es que lo contaba el programa, ah, no, pero si no puede ser uno cuando estuviste tú. Yo sé que agarró hace como dos años, hizo estas típicas charlas de crecimiento personal. Ah, y ahí, ¿qué tipo? Álvaro Salas del 82. <risa> Oye, y bueno, y ahí, estos maestros esto, que pensé en esta cuestión, dije, que era, le, le leí una cuestión que era bueno ayer se van a porque te activa el cerebro, no hace falta cuestión. Y agarré esa hueá, pero aunque yo lo hago, por otros, yo lo hago más que por eso. Yo digo: si yo a las seis y media de la mañana soy capaz de bañarme con la abuela, soy capaz de hacer cualquier cosa en el día. Como yo soy medio huevado la cabeza, entonces son reafirmaciones afirmaciones que estoy con esa wea, Digo, ya, si me ducho si si con la hueá a las seis y media, pues puedo hacer cualquier hueá en mi día ¿sí? Es eh, verdad, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Y me ha resultado que nunca me he resfriado, ahora mi ducha es bien rápida, yo no tengo pelo, entonces, no tan corto como eso, pero... O sea, te ducháis a media. Me mojo la cara nomás, me el La corta la larga, te ducháis a media nomás. Pero con la abuela. O sea, estoy talco. <risa> no, soy bailarín, no soy Oye, Pero es muy buena muy buena onda para empezar así la semana. Estamos lunes, ¿Sí? vamos caparrea con, todo, con todo, sí, el... con todo el flow, el power y el punto honor. <risa> Papito del flow. soy bueno, a ver el flow, Juanito, me tu publicación es flow. ¿Qué significa flow? es eh, La onda, ¿La, la buena onda, el soul, energía, cariño. Yeah. Eh, flow. Flow nomás. Y pundonor, honor, sobre todo. Cuando, yo creo que cuando estaba mecano. Estaba Rigio, mm. Rigo, Rigo, Rigio, Rigio, Rigio, Rigio, Rigio. Le decía el papito del flow. Sí, pues, era una frase típica de Rigio. Sí, un crack sí, Rigio. Saluda a Rigio ahí si no está viendo. Bueno, oh, escuchando... Yo, tengo una, yo tengo una, a invitar a un día, tengo una historia muy buena con él. Una vez día estábamos haciendo una gira a la Teletón. Mm -hmm. y, está, y estaba cantando Yo para celo, mm -hmm. Y nosotros nos, los rostros los poníamos atrás, decía, ¡Eh, eh, eh, cantando, bailando. Y con Rigio los dos saltando. Y yo estaba, yo, pues, era más guatón que ahora. Y Rigio también era guatón, <risa> Estábamos el Coquimbo, en el, en el estadio Coquimbo, estábamos saltando, no ah, me acuerdo que canción de Joas Concelo, y saltando y pasamos cagando para abajo el escenario, rompimos el Soplado. escenario. ¡Soplado! ¡La lo grabó, Menos malo, sería, sería en viral. Sería el viral más sí. grande <risa> de la historia. Oye, y quedamos abajo en el pasto, güey. Si por suerte que nos quebramos una pierna. La gente de la casa dejo nos que siempre andábamos, güey. No, te lo Pero puedo. Hoy podríamos tener invitados un día. Tanto, Podríamos bueno, tener invitado a, a Ricky sí, un día. Con no, crack. Oye, de hecho, de el último mira, estaba, el estaba Rigi haciendo Rigi bailando va. por un sueño, la voz de Sí, pues. Aparte que por Rigi podemos llegar a, a la Dariela Arangui, para que estuviste con el Mago Altier también, pues, A la Dariela. ¿Viste? Mira. No Oye. Mira, es Oye, ah, mira. Eh, un hombre es que, que mi... ve más allá. El Kiwi es un hombre que ve más Oye, allá. Y ahora vivo más allá. Porque nuestro invitado ¿Sí? el sábado estuvo con el Mago Altierra. Ah, me pongo de pie. Ay. Estuvo el sábado con Mago Día y el domingo estuvo con Piñilla. Este ¡Estoy es llorando! ¡Estoy llorando! Cosa? ¡Me pongo de pie! ¡Me pongo de pie! <risa> Muchachos, porque para empezar la semana, en serio, yo en la tele he conocido mucha gente, pero estos es de los buenos hombres que he conocido en la tele. Gran amigo, gran persona, deportista, buen tipo, honesto. Bonito el weón también, sí, está bonito. <risa> oh, es hombre. verdad. Grande. Uno de los mejores periodistas deportivos de nuestro país. Hoy día nos acompaña mi compadre, a mi, a Gustavo Huerta. ¿Cómo te Gustavo? Hola Kiwi, ¿qué tal Julio? mansa presentación, ¿se pasaron? La presentación, no. ahora de verdad está llorando <risa> Bienvenido Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros Gracias Julio, bueno un gusto estar con ustedes, pasándolo bien, acá tempranito nos está grabado 9 de la mañana no. con 9 minutos, así que Exacto. estamos ya upa chalupa para comenzar esta semana Oye, Qué buena onda una... Me imagino que a esta hora no, no, no te paramos la vida Porque tú tienes niñas, niña, hijas, chicas Entonces la vas ahí en pie, ya me imagino o, o no No, mira, sí, pero ¿sabes qué? Con, en este periodo de confinamiento De cuarentena o la pandemia Igual me estoy levantando más tarde ¿eh? Eh, más Pero tarde? ellas están Desde de, de ya más de una hora que están despiertas Ya con el desayuno eh, En una, no tan temprano Pero una hora más comienzan con las tareas Con algunas clases wow. online porque no son tan grandes, pero sí, ¿no? sí y a las la 8 ya están, están en pie. Eh, mi señora ya se fue al trabajo, ella no, no ha parado, digamos tiene trabajo canal 3? presencial. ¿Tiene canal 13, ¿no es cierto? Sí, tiene trabajo Todavía presencial, y así que uh -huh. ahí yo todos los días, a las 8 y media, ya me quedo con las niñas, con mis hijas, hasta las 6 de la tarde, llega mi señora ya. a la casa, y ahí me voy yo al canal. El relevo. Bueno. Exactamente. La posta. <risa> Oye, yo, yo decía en serio esto hablando en serio Decía De las buenas personas Que he conocido en la tele Porque como en todas partes hay, buena, hay buenas personas Que son más o menos Tampoco no, hay malas personas Pero gustaditos De las buenas personas Buen chatos Sanitos muy buen tipo, muy buen tipo. Yo en el reino del señor hay de amigo. todo. Y en la televisión también hay mucho. De... Sí. <risa> <Y harto. risa> no, pero es que yo, yo siempre defiendo mi gremio. A mi cliente ay, la está llena de hueones. Son todos los lagos, las minas son Ahí me cargas a usted. Porque yo siempre digo, en los hospitales, el doctor también se agarra a la enfermera, hueón. <risa> o sea, el, el ¿Por qué nos vamos en esa? A las pasajeras. ahí cachado? Yo, yo defiendo mi gremio, weón. Está bien, está bien. señor <risa> sí, bueno, jurito... Sí, o sea, ¿qué querés que te diga? Pues o sea, hay, hay, hay de todo, insisto, hay de, hay de todo. todo. Oye, gustadito, ¿cómo ha sido esto ya casi cinco meses de, de, de, de cuarentena? Tú pues, súper activo, bueno, al deporte, tenías varias pegas. ¿Cómo ha sido esta vida en familia? La verdad, no puedo quejar. Obviamente que es una situación muy difícil para mucha gente, muy adversa, pero... Hay que tener paciencia y en ese sentido yo de verdad reitero, no me puedo quejar, eh, pero ha sido distinto el hecho de estar prácticamente todo el día con mis hijas, porque antes uno las va a dejar al colegio y listo, a las 8 de la mañana, yo ya estaba, ¿qué hago ahora? Era mi periodo de entrenamiento, en, la, en las mañanas porque yo, como tú dijiste, tengo ahí un par de pegas, entonces trabajo habitualmente tarde-noche, es mi mayor eh, periodo de, de full trabajo, entonces la mañana entrenaba, ahora no, ahora me preocupo un poco de, de, de mis hijas, de repente un poco profesora, igual en las clases, al principio decía mucha gelata, pero al final eh, es reconfortante, enriquecedor de vivir esta experiencia con ella, de preparar el almuerzo, cosa que uno tampoco está acostumbrado. Ahí le, le pesca a la cocina, eh, ¿no? no tanto, no tanto, pero ahí entre mi señora y yo nos turnamos, pero sí de preparar, porque de repente ya lo, lo deja hecho, no sé, la noche anterior, o de repente yo lo hago ah. temprano en la mañana, pero después preparar, almuerzo, calentarlo, eh, he lavado platos como loco nunca en mi vida había lavado tanto plato, incluso cuando vivía solo, porque igual eh, yo viví solo harto tiempo, pero ni siquiera eh, en, en, ese, en esa instancia había lavado tanto plato como ahora, y Puedo entrenar igual Obviamente no puedo trotar, si con cuarentena eh, Pero nada, hay que tener Fuerza mental nomás pa, Para estar preparado eh, Como tú dijiste Yo dentro de mi entrenamiento siempre era al aire libre Salir, trotar, trotar Pero Ahora no, voy encerrado en el departamento, en la terraza O vivo en un edificio Y los vecinos hay que Muy buena onda Hay varios deportistas también Entonces bajamos al estacionamiento de visita Y hay un ya. sector, un quincho los primeros dos meses nadie lo ocupaba. Nadie, nadie, nadie. Yo creo que por temor que alguien dijera ah, que algo, algo, también, esa, esas esa, esa áreas que son como. Son sí, o, sí, pero yo, cuando se junta sí, mucha gente, forma, o sea, sí. si, hay, si hay más de 10, obviamente. Pero la verdad claro. es que acá yo creo que todos han ocupado el criterio. Han sido criteriosos y de repente tuve una vecina trotando, de repente otro baja con las pesas. Y ahí empecé yo también. Empecé a bajar con mis pesas. Eh, y tengo mi, mi lugar donde entreno al aire libre mm. los días tan ricos van mi hija a jugar sí, bajan otro hijo los vecinos y como que de verdad todo un criterio hasta el momento lo hemos pasado más o menos tranquilo pero qué bueno eso es muy pero bueno creo... eso... dale Julio, dale no no que es muy bueno estar siempre de no dejar de entrenar de mantener ese tratar de mantener esa vida saludable aún aunque cueste yo, uno bueno. también, todo el mundo trata de entrenar eh, en la medida de lo posible y yo creo que también el mejor consejo, como dijo Kiwi ducharse con agua fría el lunes en la mañana, es lo mejor para partir con energía, y, ahí, y así se, se, se endurecen los músculos también sí, sí. Bueno, me, me, no, menos uno menos uno hay uno que no se endurece ¿por qué será esa cuestión? hay que averiguar, ¿cuál será ¿Por qué no se endurece? Ya, pues ya, pero cambiamos el tema, cambiamos de tema. Hay mira, que eso... hablar de cosas duras. Hablemos de habilidades blandas. Ay, la, la, la habilidad es blanda, habilidades blandas, <risa> habilidades duras. ¿Dónde sacas esas? <risa> Yo tengo altas habilidades blandas. Oye, es guato, es suyo de eso. ¿En serio? Que que ser pero en, o, en un momento, tú... estoy este fit? Porque... Sí. Yo, oye, gustadito estoy testigo para que no mientan. Cuando corrí la. No, no la maratón de Santiago, pero cuando participé en la maratón de Santiago, ¿quién estaba en la meta, compadre, cuando llegué? Usted como socio, ¿no? Sí, pues. Y ahí ahí y tú, por eso te digo que te vi bien fit. Sí, pues. Ah, pero Marificada. no fue una en el quincho de Gustavo. No, no si ¿sí corrió no, 10K. No, <risa> no, corrí 10K. Y oye, para mí yo no tengo de de maratonista, porque ¿sí? los maratonistas son flaquitos, todo, yo sí. dos metros de hombre y de carne y todo. Para mí fue una experiencia, les puede decir que en serio, un es muy emocionante correr, bueno, yo cuando llegué diría puro llorar, muy bienvenida, pero sí, realmente emocionado porque uno se da cuenta que el cuerpo puede dar mucho más de lo que uno lo usa y es una satisfacción personal muy grande, ¿no? Bueno, Gustavo, un maestro de las carreras, estoy corriendo. Eso estoy mismo me que quería, quería preguntar, Gustavo, estoy corriendo varias maratones, ¿cierto? Un, un maratón. Eh, sí he estado en entrenamiento preparando varias, pero por tema de pega, <risa> ya. como un par de semanas, o un antes me he tenido que bajar, pero... Pero, como dice el Kiwi, es claro. emocionante, es raro, porque sí, uh, sí. A ver, yo fui toda mi vida deportista, en el colegio jugaba voleibol, eh, balonmano, eh, tenis, obviamente fútbol, jugué fútbol. divisiones menores hasta que me vine a estudiar a Santiago a la universidad. Obviamente el fútbol era siempre lo principal, todo, pero insisto, hacía todo el resto de las disciplinas en el colegio. Eh, pero me cargaba a trotar, no corría Radio nada, mal. pero nada, nada, nada. Y hace como tres años, ya por temas de tiempo, pega, en fin, el tema uh -huh. de las ligas, porque un tiempo jugaba como en tres ligas de fútbol, eh, empecé a bajar, empezaron a aparecer las lesiones, ya no me gustaba tanto, y me empecé a trotar, trotaba tres kilómetros y quedaba muerto. Me acuerdo una vez, la primera vez que corrí cinco kilómetros solo, oh, o sea, a un ritmo muy lento, <risa> terminé vomitando. <risa> y yo decía, pero ¿cómo? Y, y el resto, pero corre mucho más? Y al final tu cuerpo se va acostumbrando, te va pidiendo, en fin. Y claro, llegué a un momento después de un año y medio, desde que empecé con ese trote, que si no corría 10 kilómetros diario era como no haber hecho nada, como no haber entrenado. Entonces es, es bien rara esa situación, pero es verdad lo que dice el kiwi. Y, y hace ya, ya como dos años ya empecé como full entrenamiento, trotando, haciendo todo. Y en el, dentro de ese periodo he corrido un maratón. Y claro, pero me pasó lo mismo que el Kiwi cuando corrí los primeros 10K en corrida, digamos, con gente. Pero ahí viene, Y pasáis la meta, y como que te pone y es como, ¿pero por qué me está pasando eso? Es raro. Después también con los 21K, ahí he hecho ya varios 21K, como 10, y después me tiré el maratón. Y el maratón, imagínate, es aún más emocionante. O pasar magia la cantidad de personas. Mucha gente apoyándote, porque la Eso es lo lindo. Sí, la que hice fue en Chicago, fue una invitación. Ah, ¿y el maratón de, ah, Chicago. La de Santiago, Chicago? No, no. Sí, no sí. La de Santiago la he preparado dos veces como maratón de 42 kilómetros, pero ahí no podido porque al final finalmente en, en, en TVN me dicen, ¿sabes qué mejor tenéis que participar en la transmisión? Y lo que he hecho he corrido 21K transmitiendo. Sí, es pero es ¿Mientras hay claro. corriendo ¿Mientras corriendo, transmitiendo? Exactamente, y con una moto, te entrevistando a la gente que va corriendo al lado, pero 42 trotando es imposible. Entonces yo les dije, ya, bueno, 21 no va y ahí, ahí, ahí, trotando. Ahora, ¿qué que Es eh, eh, un, eh, un, eh, eh, un mayor Es eh, eh, una de las seis maratones más importantes, son seis mayors, Se dicen, como el tenis y los Grand slam. Ya, Entonces respeto. son seis. Entonces, Boston? Eh, eh, Boston, Chicago, Nueva York, Tokio, eh, Berlín y Londres. Esas seis. Cual. y Chicago de verdad la, mira, dentro de los 42 kilómetros no hay ni siquiera un metro en que no haya gente apoyándote sí, sí, bueno. y son millones y millones que están ahí entonces le da obviamente un carácter más emotivo eh, más conmovedor sobre todo cuando pasáis la meta sí. eh, eh, no, usted, y el otro momento el otro momento de, de, de, de alta adrenalina y de emoción es como estar en un concierto antes de partir cuando cantó ahí cantó sí, todos o... juntos sí o no es eh, oh, como estar en un concierto rock no! la energía que hay ahí la buena sí. onda es increíble compadre es notable porque ahí te vaya apoyando yo en Chicago estaba solo y no se sé, está ahí re rodeado de miles de personas y de miles de nacionalidades, eh, pero hay algunos que se ponen nerviosos, sobre todo si es la primera. Y igual estaba nervioso, ya. pero siempre digo que tener fuerza de arriba. Eh, y me lo tengo muchos amigos que han corrido maratones y me lo advirtieron, me dijeron, mira, algunos van a estar cagados de frío, o si sea, tienes que ir abrigado. Otro eh, te da, llévate una botellita. Y yo decía, no, pero es que si llevo una botellita, decía eh, con agua, me da me No, no, llévala vacía. Dice, ¿y por qué la voy a ver vacía? Porque te dan ganas de ir al baño y vaya a estar ahí bueno. para partir y no podís, porque ya no podís, o sea, te encierran, digamos, sí, vos, y no sí, vos, te en un lugar ya no Como en un corral. Exacto. Exacto. Y bueno, no me dieron ganas de ir al baño, pero no te exagero, antes de la partida di a unos 10 que se hicieron, unos 5 con mismo. botellita. Como medio escondido andaban como bandera a sus países, o con el polerón se lo sacaban, se tapaban porque ahí hay hombres y mujeres. ¿eh? Claro. Uh -huh. y, y otros cinco que yo miraba alrededor y les, les chorreaba por ¡Ay! la aire. <risa> en serio, se, se orinaban, pues están. Y después, una vez que partes, también, no exagero, vi fácil a unos 15 que ya lleváis como un kilómetro. Y se hicieron, se hicieron a un lado y entre esos ah. en, entre callejones, ahí. Y eso, eso, eso, es Vaya, empecé, o veí ve el caminito, así o sea, como, como la amiguita de Hansel y Gretel me una <ríe> gotita. <ríe> la... Oye, sí, pero sé es que, bueno, usted sabe que a mí me gusta el fútbol, pero yo creo que Voy Cochea cuando tajaba los penales para el Hotel de Italia, también era dieron ganas de pipí, y los jugadores se pusieron alrededor y después lo usaron como cábala. Cada vez que sí. atajaba los penales tenía que hacer pipí, ¿no es cierto? No? Había uno que lo usaba también como cábala. No sé si todos los partidos, esta me la contaron los jugadores yeah. que eran compañeros de él. Un rigor me la contó un jugador que era compañero de él. En la U, Rogelio Delgado. Cuando entraban ah, los equipos... Para Gran Rogelio. Cuando entraban y mientras los capitanes sorteaban el lado, él empezaba a elongar. Yeah. Y se empezaba a mover y se echaba abajo y por un lado, pa. al lado del short. Y sobre todo si era en el en la cancha visitante. Mira. Sí. Mira, alto de Rogelio Delgado. Por no decirle Oye, la vi... echarle caca a la, a la visitante, exacto. pero. <risa> <risa> le miar el pato, lo muere. <risa> <risa> Oye, Julito, tenemos nuestro cuestionario mañanero. Gustadito, ¿estás de acuerdo a contestar nuestro cuestionario mañanero? Es fuerte, ¿ah? ¿eh? Juegue, juegue, pasa lo que pase. <risa> <risa> ¡Vamos, muchachos! parte entonces! Al gran Gustavo Huerta, aparte de tu pulito Pregunta número uno ¿Qué es lo último que haces antes de dormir o antes de acostarse? Ver el celular? ¿Sí? Uy, ¡Qué poco romántico, güey! Se fue, el romanticismo se fue al carajo Cagó el matrimonio! Lo peor de es que ninguno de nosotros tres podemos decir lo contrario Porque hacemos lo mismo pero yo vivo solo ah, ustedes tienen las medias mujeres al lado que injusta es la vida que injusta la vida oye, ¿y qué me gusta? ¿el whatsapp? instagram? ¿algo el deporte? ¿pornografía? Ah, <risa> youporn youvoodoo luego reviso de verdad reviso como páginas como que me informo como que tengo esa obsesión tanto cuando ya. despierto como cuando me voy a acostar de, de ver qué está pasando. Me meto como a las uh, páginas nacionales de, de información. Tampoco estoy tanto rato ahí, pero cuando... No. Antes de acostarse, como que ya reviso ya listo, y ya apago y chao. Es como la última revisada de lo que pasó en el día. Exactamente, sí. Bueno, la, la pregunta que venía ya me la contestaste ¿no? porque tía, la segunda pregunta es ¿Qué es lo primero que haces en la mañana cuando te despiertas? El celular claro. parece uh. Sí bueno. eh, Exactamente <risa> pues, y ¿No le no, miráis tu señora y decís Oh, qué bendición No, qué bendición, sí, calificado. pero que, que fue responder eso Sí, obvio, Chao <risa> amor Buenas noches <risa> <Ya>, eh. Besitos <risa> oh, Que te vaya bien el trabajo <risa> Oye, antes con la segunda pregunta del cuestionario Mira, el otro día estuvo la cara Karen Novenvale con nosotros y nos contó que dos amigas de ella cercanas se separaron en cuarentena y yo he visto algunos artículos por ahí en los portales sí, po. que pasa a usted de separarse en cuarentena ¿Cómo sí, está po. la relación con tu señora Gustavito? Porque igual es diferente Bueno, ustedes no están todo el día en todo caso ¿Pero cómo, cómo ha funcionado eso? Bien, no tenemos problemas pero yo creo que tiene que ver también en que como que nuestra rutina eh, no ha cambiado porque ella finalmente no, desde marzo cuando empezó todo esto no, no paró Sí. Y como te contaba, se va temprano y después llega la tarde, eh, así que ahí, el fin de semana estamos en, encerrados, digamos, ahí ya es distinto, pero, pero no, no, no hemos tenido problemas. Sí, además yo creo Oye, que, muy perdona, que, que ha pasado un dale. poco que hay tanta intensidad en esta en esta cuarentena o en ese confinamiento de la casa, que pasa perfectamente las dos cosas, o te separáis o te arregláis a full, ¿cachai? Es verdad. Y, y, y además, es súper bueno lo que dice Gustavo también, que, que ellos siguieron con su rutina. Yo, voy a dar un ejemplo, yo también con mi mujer aquí tenemos la misma rutina, pero mi mujer sí tiene mucho teletrabajo acá. Pero es como que ella se va a la pega al escritorio y no la veo más en todo el día. Ya. Y nos reencontramos en la noche. <risa> y nos reencontramos en la noche aunque estemos en la casa, ¿cachai? Pero insisto, sí, claro. que la intensidad de la cuarentena o te arregláis a full o ya te fuiste a la punta del cerro. Sí, pero te bueno, verdad... Lo que decía el Kiwi, que ha pasado harto Sobre todo cuando, cuando hay niños chicos Sí, pues Perdón, siguiente pregunta, Kiwi Sí, dale, eso, dale Dale, perfecto eh, Gustavo, ¿cómo duermes? ¿Alguna posición favorita? De lado Si no, no puedo ¿Siempre de lado? ¿Y, y sí. siempre mirando para la pared o mirando a tu señora? Pa no, me voy dando vuelta Me voy turnando pero impresionante, quiero de repente, digo, no, quiero dormir de, de, de espalda, quizás porque es más cómodo, más relajado, y no puedo, puedo estar ahí media hora tratando de quedarme dormido y no puedo, así que, de lado, listo, me voy de una. Maravilloso, Oye, ¿viste? ¿Y, y, y cómo dormís? Eh, pijama, el buzo, no, así nomás. Ocupo habitualmente un short, que de repente hay algunos deportivos como que les va ir dando de baja, y que no los vaya ocupando, y como que <risas> ocupo de pijama con short como deportivo y una polera ¿Alguno como Galito Caselli? ¡Oh, parecido! Alguien ha <risa> <risa> apretado con su calcetín. Es <risa> <risa> corto, con calcetín que se lleguen acá <risa> Dale Jumurito, siguiente sí, pregunta eh, ¿Qué es? lo que más te gusta hacer en la cama? Bueno, pero es un poco obvio. Eh... No sé, no sé yo, no sé yo. Hay gente, gente audio, que me va a pero... La, la no, está a libre. El teléfono, no, claro, no, obviamente hacer el amor, digamos. Pero si hay alguna pregunta más más para jugar, ¿sabes lo que hago todas las noches? En la cama. <risa> yo sé que no es bueno comer rico comer en la cama bueno. eh, muy, no en es todos rico, los sentidos es muy rico comer pero, en la cama Comer todo pero no es bueno sobre todo si es tan tarde porque yo bueno voy al canal regreso llego acá como un cuarto once de la noche y ah, siempre sí. ando aunque la gente no me cree porque soy muy delgado ando cagado de hambre todo el día como todo el día y aunque haya comido algo en el canal Llego a la casa a comer Entonces llego a las 11 de la noche a comer Y como en la cama Para, para no irme y para estar con mi señora igual Entonces ella no tiene problema De hecho para ella es mejor Que, claro. que, que coma que, que ahí Pero dicen que no es bueno Pero una pero pregunta ¿eh, ¿Comís cosas como bueno. saludables? ¿O, no. o te ponías a, ponía no. a chanchar nomás? No, no chanchar, pero la comida lo que, haya, lo, lo que haya comida Si hay carne con arroz Me dicen, pero ¿cómo Perfecto. ponías ahora eso? No? Y si hay... O de repente un estofado, carbón. Lo como pa esa in hora. No, no. Para pa dentro, exacto. Claro, pero tuviste mucho tiempo solo. Pues no sé, porque igual comía ya en la pieza. Cuando yo solo, comía en la pieza. Te vas a sentar al comedor, es muy raro, ¿no? O tú comías en el comedor. O esta costumbre la agarraste de no, ahora por la No, sí, la... sí, podía comer en la pieza, pero igual tenía un, como un silloncito una sillita y llevaba una bandeja. Acá, para estar por lo menos sentado el, o, o al lado de la cama, pero llevaba una mesita. Acá no, pues como, como acostado, como en la cama, tirado y tengo que encoger un poco las rodillas y ahí me di como. Es, mal, es malo comer en la noche en la cama, últimamente cuando llego los soldados. dicen show, que es muy como, malo. Me como, su, me como su buen jamón queso, es el que metía al, al microondas de radio, sí. <risa> y después, la, no, la acidez, weón, después tengo contigo con los centavos, porque la acidez con el pan, weón, oh, y aquí arriba le cuello saber. oh, que desagradable, weón. Te la encargo. ¿Sí o no? <risa> No, y la siete del pan de molde Es sí es tremenda Aquí yo estoy mal Dijo usted Mi padre es al así Ya tengo acidez, reflujo Todas esas hueá Perdón aquí perdón dígame, dígame. Perdona, aquí Porque hablando del pan de molde Alguien eh, me dio como Me cantó un pajarito Acerca de una, pre, una preferencia de Gustavo No ¿Ya? sé si, si es el momento Que tengamos que tirar el saludo además eh, Pero me dijeron que Gustavo... con... Quedan dos preguntas para cuestionar. Tenemos dos cuestionarios okay. Tiene cuestión ya. ¿Qué es lo que más ah. te carga hacer en la cama? Eh, lo que más te car carga hacer en la cama, Gustavo. Hacerla. Hacerla. <risa> Soy sí. Pero, pero la hago todos los días. No puedo dejar incluso cuando comentaste recién que vivía solo. Tengo que hacer ¿Sí? la cama. Sí, eso es fundamental. Sí. Aunque aunque esté todo el día costado pero es como que cinco minutos me salgo, ahí. la hago y me cuesta no. Eso te lo enseñó tu mamá o no, la mamá son buenas para hacer esas cosas, ¿No? Hay que hacer la cama todos los días. A mí alguna vez me tiraban la moneda encima de la cama. Ah, como ya. los militares. Sí, po. Ah. Tal cual. si si rebotaba. Exacto, tiene que rebotar. Tengo. Claro. Mira. Julito, la última pregunta. La última, pregunta, la última, la última pregunta. pregunta. Volviendo a los actos amatorios. ¿Cuál es tu hora preferida del día para el acto amatorio? ¿Mañanero? No la, no, la noche. Uh, Bien, ¿Sí? yo, no me, yo no me imagino a Gustavo haciendo la voz porque yo lo veo con un cabro tan bueno, así, tan lindo. <risa> <risa> es que en serio, es como, weón, bueno, es como un lleno que yo siempre hubiera querido tener este weón, pero es buena persona, sanito. Es un crack, es un crack. No, bro <risa> <risa> Es que cuando el Kiwi me conoció se portaba mal, entonces yo siempre ahí ponía la cuota sí, de.. de de tranquilidad. Bueno, yo, yo, cuando nos conocimos, nos conocimos cuando la pelota, cuando jugábamos los campeonatos en el Mega, yo jugaba por Solo TV y gustaba por prensa. Y la hebería, sí, pero ahí, po, ahí po, no me gusta, era ya más no, grande. Sí, no, <risa> yo me no, ahora Ahí, po, ahí yo, ahí po, era. yo estaba, te estaba empezando el reportero, tranqui, tú eras llegar rostro, el conductor de programa, entonces no me ves ah, Un Rockstar eran buenas esas que te acordáis y le decían Calama no ca porque el gimnasio que estaba como en un segundo piso le metíamos, bueno, fíjate. En Calama. En calama, calama, calama, calama, calama le decíamos. Sí, en calama. Estaba en la altura. <risa> Oye, bueno, y lo que decía Gustadito, que nosotros pues, vivimos una época cuando ya no muy amigos, en el Buenos días a todos, en los noteros. Que en los noteros estaba Gonzalo Ramírez, Gianfranco ¿Eh? azarola nuestro querido Ro, Ro, eh, Roberto. Ay, oh, fue, Roberto Bruce. Bruce que estuve cumpleaños la semana pasada, mi guatón, Oye, y también está el flop, teníamos buen equipo. Bueno, Gustavo, el Leo Castillo, que era nuestro productor, teníamos un equipo bueno, ¿no lo cierto? El mazo equipo. Lo pasamos muy y bien, ¿no? Sí. No, y Gustavito era el bueno, porque nosotros, de por cierto, sí, no todos los viernes, pero algunos viernes salíamos. Teníamos los buenos muchachos, como las 4 de la tarde. Terminaba la pauta, el programa y todo gustaba no, no, iba, se costaba, y no, se gustaba y no sabía la verdad, no, bueno, muchachos, esperaba, empezamos como a las 4 tarde pero vamos a como a las 8 cuando llegan todas las secretarias, todas las... a esas fiesta de oficina, oh, ya calla, cállate, cállate! cállate calla, cállate Caya, Jerko, calla, No, hay buena historia ahí calla, No, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, calla, ¿usted le tiene una sorpresa a Gustavo? Sí, una sorpresita eh, Alguien te quería mandar un gran saludo Que trabajó contigo hace muy poquito, Gustavo en El tremendo programa que hiciste Que me encantó también Que se llamaba Todo o Nada Que debido a las circunstancias de la vida Por supuesto, pasaron algunas cosas Ya lo sabemos Pero eh, la gran querida Majo Torrealba Te quería mandar un saludito Si es posible que salga dale. al aire Dale, Fakir, nuestro director Dale, ¿Nuestro dale saludarlos con todo mi cariño. Soy la Majo, exvocenoff, de mucho gusto, de vértigo, de rápidos y sabrosos, de cariño malo y también ¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos Julito y Kiwi. Quiero saludarlos con todo mi cariño. Soy la Majo, exvocenoff, de mucho gusto, de vértigo, de rápidos y sabrosos, de cariño malo y también de a todo o nada. Supe que hoy tienen un tremendo invitado, por eso quiero saludarlo, quiero enviarle todo mi cariño, mi gratitud, una persona increíble. Aquí te amo. Pero antes que vuelva a imagen, la Majo también me dijo que la quiero mucho, es una gran amiga. Y es mi gran pregunta. Tú eres un hombre que se mantiene, ya lo dijimos, mucho entrenamiento, muy flaco, pero eres un fanático del pan. Oh, sí, soy demasiado. ¿A lo lucho jara? ¿A lo lucho jara? Yo, yo creo que es peor. Bro. Oh, oh, oh. No, sí, soy bueno muy bueno para el pan mira de honestamente hace como un par de meses he tratado de ir de ir bajando pero eh, muchos por muchos años fácilmente cinco panes diarios pero por lo bajo tranquilamente y cuál es el pan favorito es que sabes ¿sí? que el pan favorito de verdad el pan solo Solo. yo tengo, sí, en la universidad yo creo que no me molestaban porque les daba pena nomás, pero ahora me molestan mi yeah. compañero mi amigo porque, porque decían oye, estoy bueno para el pan, sí, bueno para el pan y yo siempre, en la universidad, al frente había una panadería well. entonces en el recreo, yo cruzaba y a comprar pan, imagínate el pan, la barraqueta, crujiente, calientita, recién oh, salida y entonces alguno, nunca me nunca nadie apañaba y con el tiempo algunos me acompañaban. Entonces iban y, y compraban, ya, pero deme". vendían por barrio universitario, vendían por lámina de queso, lámina de jamón, sí, bueno. en fin. Sí, claro. Y me miraban y decían, este no compra nada, quizás no tiene plata. <risa> eh, y de repente decían oye oye". <risa> y decían, oye, oye, yo te, te compro, ¿querés queso? ¿Quieres jamón? Y yo, no. No, pero y en serio. serio yo es? te compro, <risa> <risa> <risa> Y yo, sota, <"Susurra> ya, güey. Como que, como insistían tanto, yo decía, ya, bueno. Pero siempre ya me hacía uno, pero el último tenía que ser pan solo. Solo. Pan solo. Entonces ahora eh, me he echan la talla y se acuerdan, me decían, pero este hombre bueno, le gusta el pan solo, ¿cómo comía pan solo? Lo encuentro notable. Y es notable. Pero, ¿Y hay algún pan, me refiero, predilectos, marraqueta, dobladita, no. ayuya? ¿Te gusta doblar? ¿Te gusta ¿Qué cosa? ¿Te gusta dobladita? No, la verdad Cualquiera, el pan de molde no mucho Pero si me da de elegir Marraqueta Pero a propósito mejor. de la Majo La Majo, como un día cachó que yo panto asada comiendo pan Le dijo, oye, ¿y he probado el pan de masa madre Y yo le dije, no, te voy a traer Y trajo, mira De verdad, eh, de este porte No sé si ya. lo ven ahí. Grande, sí, yo que ya Grande, grande Y yo dije, ya, uy, pero más como el grande Le dije yo, gracias, gracias ya. Comeré un poquito ahora Me quedará para la tarde, me quedará para la noche O lo reparto acá entre los chiquillos el programa Y me lo comí solo <risa> eh, eh, Yo creo que como Oye, en, 15, en 15 minutos ¡Cupete! Todo sí, pero, ¿Qué es lo que es a madre? ¿Qué es lo que es a madre? madre? ¿Qué diferencia tiene? Yo, yo, yo no cacho mucho yo, yo, yo no soy tan bueno. está rico Está no, pero. exquisito, eh, pero se supone que, que, claro, que no te engorda tanto porque está hecho, digamos, de manera distinta, con, eh, no sé si es la harina, la levadura, yo me declaro ignorante porque como que nunca he estado preocupado, mi señora como que sabe todas esas cosas, <ríe> ella es como que la que dice, no, pero <ríe> era, porque está preocupada del tema de caloría. mira cuánto tiene, yo como nomás. Oye, Gustavo. A propósito de, de pan, porque pues, de, la marraqueta no solo le decimos marraqueta, y en Prodícele dicen he pan batido al pan. ¿sí? Sí. ¿sí que he eso, no? Y pan francés también. Pan. No sé. Yo no, que, claro. he estado en, en tres ciudades donde le dicen sí, distinto. ¿Cómo, Viviendo, ¿cómo, digamos. ¿cómo? A ver, bueno, en, en Salvador, en Ovalle. En La Serena y en Santiago? La Serena, Santiago, por, por, por, por el trabajo de tu papá, del gran Gustavo Huerta Padre. Claro. Oye, y en alguna parte le de especial todos, en especial, en El Salvador, comen el pan o el pan o no? Eh, no, el pan era, era bueno, en la panadería El Cobre, o en la Bambino, habían dos panaderías, la compré y la panadería El Cobre bueno. o El Bambino, Qué y eh, allá era pan batido. Pan batido, ¿viste? Sí. Oye, Gustavo, bueno, ¿cómo fue esa experiencia? El otro día vi el, el sábado pasado, vi cuando dijeron, pues, yo soy de este programa, yo siempre he gustado, le estoy escribiendo, cuando estoy viendo los programas que hacen los fines de semana, yo soy frato, de verdad? El deporte. Y vuelve a mi compadre, siempre le escribió, te estoy viendo esto, bro? Aunque todavía me debí la Copa Libertadores la clasificación de la U la Libertadores el 81 Pero no tenemos eso no es necesario el gol de, el gol de Arturo Salá. No, sí lo hemos dado. Sí, Pucha Hernández Cabezal, justo lo que dije, bueno, Pero el seguro? sábado pasado, ¿Ya? <risas> el sábado pasado estuvo Iván Zamorano y mostraban cuando Gustavo, cuando Iván Zamorano jugaba en Cobresal, y Gustavo, cuando era pelotero, pasa a pelota y, pues, y se mostraba la imagen de mi compadre corriendo. Ya la experiencia amigo, ¿no? Muy buena experiencia eh, Yo estuve 10 años en El Salvador En esa época de mi papá futbolista Entonces Tuve la suerte Como El Salvador es chiquitito, un campamento minero Allá todos tranquilos se pasa bien Yo iba todos los días al entrenamiento O sea, literal No es que iba una semana y otra semana no o Algunos días no, iba todos los días Al entrenamiento Entonces eh, En un momento era la mascota Tengo muchas fotos Vestido de cobresal, chico, eh, ayudaba al, al utilero, porque el camarín estaba como a unos 50 metros de, del lugar de la utilería, entonces de repente se, no sé, se le olvidaba la media, la canillera, Gustavo, tráeme, y yo la iba a buscar, la, iba, la dejaba, y durante unos 3-4 años fui pasapelota y ahí bueno. eh, no, me enorgull, no me enorgullece mucho lo que voy a contar, pero, ¿Por pero porque ahí eh, teníamos una estrategia, bueno, cobresal en esa Hay época... Tiempo. En, en esa época, claro, y conversando en esa época la verdad no tenía mucho, muchos problemas porque siempre ganaba allá arriba, pero obviamente Llevado, con el claro. equipo grande tenía, tenía era, era más parejo, ganaba igual pero era parejo. Entonces, eh, no sé, si iba ganando por más de dos goles no pasaba nada. Si iba por un gol, los últimos 10 minutos desaparecían seis peloteros y nos quedábamos <ríe> como tres nomás. Ya. Yo sí me tenía que quedar, yo era el más chico de todo, y me quedaba pero teníamos estrategia, entonces... Yo de repente la tiraba y la tiraba y se quedaba detrás de los letreros de publicidad. Y tengo una anécdota con Colocolo, que -Colo, ganando 2-1. El año, ya. si no me equivoco, el año 88, por ahí, 88, 89. Y. Eh, en este momento ahí no jugaba Iván, ¿no? No está Iván todavía, ¿no? No, estuvo antes. El Iván estuvo el todo el 87. Ya, perfecto. Y ahí, claro, él contaba esa anécdota y ahí salgo yo también porque sí, pues, él claro. celebraba los goles en el Arco Sur. Que es donde yo siempre estaba y yo corría, y me, subía, me subía arriba del de hueyor de todos los jugadores a celebrar los goles. Yo era, era uno más, yo me sentía como que era Era el, era el 12, era uno más del plantel. Eh, bueno, y en un momento con Colo Colo, quedan últimos minutos y queda la pelota detrás del auto de. que era una camioneta, la cuca que le decía, la cuca de carabinero Típico, de los Carabineros, <risas> recordando ahí, que era al lado del letrero marcador. Y voy. Y quedó abajo, abajo, entonces yo era el más chico, me meto y me quedo ahí un rato. Y en ese tiempo se jugaban con dos pelotas, no como ahora, que son seis. Entonces si no llega a claro. un lado, se la tiran del otro. Entonces la, la segunda pelota quedaba en el centro y esa pelota no se movía, a no ser que la pelota con la que estuviera jugando quedara fuera del estadio. O sea, tenía claro. que hacer mucho para que se ocupara sí, esa pelota. Claro. Entonces yo me quedé, pues, no sé, unos 10 segundos Y me quedo abajo hasta que de repente veo Unos zapatos de fútbol que venían, amarillos Y era Morón Que como yo me, devoraba, me demoraba en ir a buscar la pelota Fue a buscarla ¿o? Entonces yo veo que viene por un lado Y yo salgo por el otro lado y, y muestro la pelota y le hago al árbitro así como Aquí está la pelota, pero ¿a dónde está Morón? ¿Cachai? Y me hacen un gesto me hace el objeto así como, no, viene por el otro lado. Y yo, puta, cabrón chico, pesado, me voy por el otro lado, pero me voy por detrás de la cuca. A lo Benigil. Y aparezco por el otro lado. Ah, Morón, tiri tiri tiri tiri. Y Morón buscándome y yo dando la vuelta. <risa> y yo con la pelota así como mostrándola, así como, oye, quiero pasar la pelota, pero no tengo a quién. Y en un momento me paro y Morón me va a pegar, me va a pegar una patada. Y el árbitro toca oh. el pito y ahorita, si lo toca lo expulso. Oh. Y, ahí no, y ahí no me tocó. Y, ahí ¿Y debasía, te tiraste al suelo. No. <risa> <risa> de la <Demasiada risa> pelota. Y esa vez no me echaron, pero en dos oportunidades el árbitro me echó. ¿De hecho? Me echó de pasapelota. Oye, ¿Qué oye, no me es, que es que no da el peso. ¿Y ¿sí sabías que eres hijo de, de, de, de, bueno, de tu padre de Gustavo, no. jugador? No, no, no. Solo, solamente <risa> los jugadores de cobre nomás El árbitro, no, nada Me acuerdo de un, un arquero Como yo me demoré tanto, iban 0 a 0 Y, y le empecé me, em, Yo me demoraba, me demoraba <risa> O sea, perdón, yo, perdón, yo me apuraba, yo me apuraba Y él me decía, oye, era pesado ese arquero Me, me decía, pendejo No te apurís, sí. pendejo, tranquilo Si no, no me van a hacer gol hoy día Agrandado, me decía, oye, si está <risa> espectacular no van a hacer goles, no van a hacer goles, no van a hacer goles Y quedaban como cinco minutos Y me acuerdo del perfecto Centro de, de Salgado Cabezazo de Zamorano, eso fue el 87 Abajo y le hacen en gol Y yo en vez de ir a celebrar La, la primera vez que voy yo, yo, yo tenía el, el peto De pasabelota y abajo la de cobre sal, y ya. me levanto el peto y se lo grito en la cara. Wey. Pero el arquero así botado en la cancha, yo gritándoselo en la cara, así como, toma, concha. Yo decía, ¿Cómo? y yo te, tenía 11 años, wey. yo decía, ¿cómo el hacía play play, eso? Bueno, no, y, y en ese tiempo, claro, no se transmitían los partidos. Wey. Entonces, claro. no, eso no se veía en la tele, el árbitro nadie se da cuenta, no sé. No, no yo no encuentro porque. Aunque no creo que lo que cuenta Gustavo es muy cierto. O sea, yo creo que hay muchas técnicas con los pasapelotas en todos los estadios sí, para hacer triquiñuelas, de cierta forma. Eh, hace poco yo vi, si no me equivoco, un reportaje que mostraron también de eh, el Liverpool con el Atlético Madrid, si no me equivoco, cuando ganó salió campeón en el Liverpool, el pasapelota, hubo un córner muy rápido. Bueno, apuró, la, apuró la jugada, el apuró, apuró, la, apuró la jugada, el el rápido. El pasapelota, pasapelota apuró, por, sí, po, sí, ¿cachai? Fue importante. O sea, fue el triunfo Hoy en digo. Liverpool. Pero también los lo pasapelotas que disgustados gustado se llegan a chuchada de los jugadores también. Y hasta golpes. Sí, sí. Hay Yo, y golpe, golpe. Me, claro Me acuerdo del año 86, Everton con Cobreloa en Sausalito, un pasapelota, eh, igual pues molestó mucho al, al gato Ben, gran, gran no, portero. Gran arquero Y le pasaba la pelota, y, pero no la soltaba. Entonces, mm. estuvieron ahí forcejeando y el Mario Ben, ¡pah! le pegó un combo y se fue preso. ¡Oh! Sí, hay varios que le han pegado la pero... documentación. Sí, sí. Pues, pero ahí le pegó un, oye, un combo con todo. Mira, voy a hacer, no sé cómo, no sé cómo el tema. Pan. Bueno, de pan puedo pasar a canapé. Canapé, cumpleaños. Tengo... <risa> ¿Y, cumpleaños <risa> y cumpleaños. Y cumpleaños. cumpleaños para tu cumpleaños. cumpleaños compadre Gustavo Huerta A ver, aquí ya está. Yo me acuerdo del cumpleaños de todos mis amigos, me acuerdo de todo el de Gustavo está en febrero. El 27, el 27 de febrero, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Viste, ¿Viste que yo me sé? ¿Te sabés mi cumpleaños? No te lo sabes Y tú, el cumpleaños de no. que no me llamaste, güey. Y yo me sé tu fecha, güey. 27 de febrero, nunca se me olvida. Oye, yo uno de los cumpleaños más lindos que he ido en mi vida, güey. Con más gente, más glamouroso, güey. Así. ¿no? <risa> <risa> ¡Cumpleaños de un estado, güey! Habían más garzones que invitados, güey. <risa> Oye, que lo he guayado por esa fiesta. Habla, Gustavo, te defiéndete, defiéndete. Julio. escucho. Era el Kiwi y dos más. <risa> el Pablo Ramírez y otro más. No me acuerdo quién era el otro. El Pablo Espinosa. Ah, estaba tu mamá. Y bueno, estaba la familia, obviamente, no, ¿No? No, no estaba tu papá, estaba el, el fútbol, estaba tu mamá, me acuerdo. Estaba mi mamá nomás. Sí, tu mamá. Ahí sí. por, No sé por, si, por, por, no no sé si ojera, en esa época ciudadano. No sé si en esa época yo estaba viviendo solo. O fue un momento en que él estaba.? ¿Ellos estaban acá? No lo recuerdo. Pero el debate es sí, y de Julio, lo que pasa por ahí, es que. ¿no es el, ¿Ah? Poluta y de Por ahí, sí, en Roberto, sí. le digo. Eso. Hay, eh, yo, cumpleaños 27 de febrero, pocas veces me celebro el cumpleaños porque todos están de vacaciones, como que en rigor no pesco mi cumpleaños. Y no me gusta tanto celebrarlo y el cumpleaños feliz, la torta, como. Me, me da vergüenza, no sé, es una estupidez pero la verdad, muy pocas veces me he el cumpleaños, cuando chico me lo celebraban siempre, pero con la familia también porque están, uh -huh. insisto, están todos de, de vacaciones. Están de vacaciones, sí, pues full vacaciones en ese minuto. Ya, pues, y bueno, es como... si es que no te terremotea tampoco. Bueno. Cola, <risa> sí, quiero... Bueno, pero eh, yo me celebro el cumpleaños, entonces esta vez Gonzalo, que es mi padre, el amigo, dijo, oye, pero ¿cómo es tu cumpleaños? ¿Cómo no te celebras nada? Y, y le dije, puta, ¿sabes qué? Mi mamá siempre hace algo, pero como una once, ¿no? Pero no sé, si queréis baile, dije yo. No. Y Gonzalo dice, ya, voy al cumpleaños. Y Gonzalo le dice, y yo le dije, ya invita, si quería más gente, ya que vaya a venir, buen, para que no vengáis solo, y invita a Pablo y al Kiwi, Pablo, un productor del Matinal. Pablo Espinoza con su cabeza de vaca, güey. Cabecita de vaca, y no sé qué le va haber dicho. De, Oye, ahí qué? hay fiesta en departamento de Gustavo, vamos al cumpleaños, no tengo idea. Weón. Y yo estaba ahí, esperando, y llegan, llegaron los tres, y ese fue el cumpleaños, weón. y el kiwi, todo, pero, chillan, y, la, y la mina. Pero, me decía, güey, si no es celebración de cumpleaños, es nada, venía no a saludarme. No, pero cómo, y no me creía. No me creía hasta que la hora. Hasta que pasaba, se acabó el cumpleaños. El cumpleaños. Y se acabó el cumpleaños. Nos y, fue, y venía el manso mambo el equipo venía el manso mambo la vayaba, con, aquí, con Gonzalo y con Pablo Pablo nosotros aquí, vamos a aquí weón, nos arreglamos toda la weá para el cumpleaños fue la única vez es que no se bañó con los... agua se bañó con agua caliente para, para bañarse para darse <ríe> entero, ¿eh? <ríe> sí. Oye, el pelo En perifollado pero, entero. Gustavo, ahora doy la posibilidad a ti que tú te desquites tú sabes con qué te desquitas siempre <ríe> ¿Algún, algo, ¿Algún descargo? Oye, no, no, es que, que yo a persona, Arturo Walden. A, a mi amigo Arturo Walden, yo no le digo Kiwi. No. Le digo Jacinto. Jacinto, ¿y por qué se llama Jacinto? Es una estupidez, digamos, pero dentro de, de, de las cosas que tuvimos que hacer en algún momento en Matinal. Eh, cuando era verano, vacaciones, íbamos las... ¡Uy, oh, verdad! Yo no iba tanto, la verdad, como con, con Gonzalo Gianfranco y yo, el, el tata que era el editor, sí. no, nos llevaba, no nos mandaba tanto eso porque éramos los periodistas serios, éramos los que entrevistábamos al claro. presidente, al ministro, andábamos, de hecho andábamos con corbata, siempre, corbata Dios. y chaqueta, pero algún, en algún periodo del año, como vacaciones, invierno, verano, nos soltaba un poco, ¿no? hacer cosas un poco lúdicas, pero insisto, no siempre, era como una de la semana. Pedro. Pero hubo un momento en que eh, me mandaron <ríe> Como a conducir, a coordinar un móvil A una piscina en Maipú, me acuerdo Al Rey del Ahí Guatazo estaba... Exactamente, y bueno, el Kiwi con y el Rey del Guatazo damos. No, pero me acuerdo uno que fue notable El Kiwi, Roberto, Bruce Y yo Y teníamos que hacer pareja No sé, era una tontera, en ese tiempo el matinal La rompíamos, sacábamos 15 claro. puntos Pero... claro entre 11 y 12 tirándonos a la piscina y haciendo nada, como riéndonos jugando. y bueno, eran los tres que te mencionaba y teníamos que hacer pareja con eh, la Blanquita Nieves oh, la mala. Vivi y no, ah, me acuerdo mi... la... y no me acuerdo la, la, la tercera la verdad, Califa, te yo, ¿no? <risas> O sea, a, yo también me acordaría Kiwi, perdóname No, y me... yo, yo también me acordaría Y se subían arriba nosotros Y teníamos que jugar, sí, como pelear Era una tontera, pero bueno No recuerdo quién era la tercera Y de repente veo el Kiwi con traje de baño Un espectáculo, espectáculo Sin pantalón Sin calcetas sin zapatilla Y el hombre, como en ese tiempo no era fit no, era tan gordo su, su pierna abajo que esa unión con el pie que vos no tenía tobillo. Era algo así. Una masa. Era una masa. Era más. como una pierna derretida así. Tal era cual como, como, como pata de ese culo. Exacto. Entonces le dije, oye, pero tú no tenés tobillo. Y como que. Como que su reacción no fue tan buena, entonces dije, ¡ay, ah, quedó! Y ahí le puse Jacinto por Jacinto Hillo. Jacinto <risa> Oye, espérate. Y me hueleaba todo el día. Maravilloso. Se chico del colegio con un y me a todo el día. Jacinto, Jacinto, Jacinto. Bueno, ahora vamos a ver si tengo tobillo o no tengo tobillo. ¿Te salió, no? ¿te, salió, ¿Te salió finalmente tobillo? ¿Tengo, ¿Tengo tobillo no? ¿Se ve o no? Está como a contraluz, pero parece sí, que no, hay sí. algo. ¿Hay algo? <risa> ahí está mi tobillo. este si sí lo tiene Oye, Es que, pucha, no haber estado yo también tuviese hueviado por kiwi Oye, a mí es que se me había olvidado que esos móviles que hacíamos con, con las medias mujeres. Es que, que, yo, yo creo que yo creo que es el único que me acuerdo porque me tocó estar ahí. Sí, pues, la, la, fue, la fue maravilloso. Lo que Gonzalo. Y Gonzalo decía, Gonzalo, esa imagen valen vale mucha plata. Ahora ver a Gonzalo que ahora, ahora conduce noticiarios, güey. Bueno, Venlo tirando ese guatazo con nosotros. Sí, es que hay, hay pocas, ¿sabes por qué hay pocas imágenes? Porque en esa época se archivaba el matinal. Sí. Bueno, no era digital, obviamente. Claro. Se archivaba la, la cinta. cinta, pero como era un programa todos los días, de cuatro horas. Claro. Después que terminaba, no sé si un mes, dos meses, reciclaban la cinta. Entonces eran, eran como pedazos nomás que guardaban. Pero ahí hay despachos notables. Pues, notable, notables, no, notables. No. Pero va a ser un programa todos los sábados. <risa> Lo pasa. ¿Por qué pues, no de pasa. Despacho. De no despachos? pero fácil. eran. Y unos chascarros que. ¿Viste que ahora dan los chascarros y dan los mismos de siempre? Sí. ¿Que son como repetidos. Bueno, porque guardaron en una cinta solamente esos chascarros. Sí. Pero si y quedaron esos. Te, exacto, pero pues, si pudiésemos tener esto. Ahí en el matinal eran. Era notable, la pasábamos súper bien. Ahora está el, está el video de la majo. Sí, porque estaba esperando la majo. Ahora sí, va. A kiwi. Ahora sí viene la sorpresa entonces. <risa> <risa> que ya era no la sorpresa la web, pero. ¿Cómo están? Muy buenos días, mis queridos Julito y Kiwi. Quiero saludarlos con todo mi cariño. Soy la Majo, ex off, de mucho gusto, de vértigo, de rápidos y sabrosos, de cariño malo y también de a todo o nada. Supe que hoy tienen un tremendo invitado, por eso quiero saludarlo, quiero enviarle todo mi cariño, mi gratitud. Una persona increíble, muy generoso, un tremendo profesional y que fue un honor realmente trabajar con él. Me refiero a Gustavo Huerta, con quien compartimos a todo o nada, que lamentablemente tuvimos que terminarlo por la pandemia, pero espero que algún día podamos volver a encontrarnos en alguna oportunidad o algún otro programa. Vaya a saber uno las sorpresas de la vida, pero siempre está a la disposición y el cariño. Gustavo, muchas gracias por todo. Te mereces lo mejor. Espero que todo sea mucho, mucho, mucho éxito para ti. Y espero que ya te hayas tomado tu rico desayuno con un buen sándwich, porque, ay, ay, ay, que te gusta el pan. Bueno, nos debemos unos sándwiches por ahí. <ríe> Muchos besos, muchas bendiciones para ustedes y el éxito que los acompañe siempre. Besos para todos. Bueno. Gracias, gracias, Majo. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias, Majo. Gran, gran persona, igual, sí. totalmente. Yo agradezco lo que ella bueno, dice de mí también cuando empezó el programa El Kiwi. Eh, pero yo también digo que, no sé, yo soy como soy, pero... me dicen, no, es que soy buena onda, pero con la gente que también es buena onda con uno. Como que sí. si hay alguien que es pesado, que es mala onda, yo no pesco nomás. Por, eh, en este caso se me dice no, oh, es buena onda porque creo que hay que hay algo recíproco también. Eh, Oye, ya, pero la ya, ya conocida, pero Tírate, estuve... tírate a algún periodista deportivo que no pesquí, que se llama mala onda. Ya, juégatela, juégatela. <risa> ¿Cómo? Algún periodista deportivo que no pesquí, que se llama mala onda. <risa> No, puh, yo, yo creo que ahí es la mayoría. <risa> Hay varios pesados, weón, sí. <risa> sí. Y, y que yo no soy tampoco de, de muchos amigos, la verdad. Tengo uno que es muy buena onda, con el que he compartido programas, y de hecho, incluso hemos salido a almorzar, a tomar algo, que es el Nacho Valenzuela. Hizo un programa juntos, pues. Sí, pues, sí, sí. Ahí no nos conocíamos, hicimos un programa juntos y, puta, el tipo igual muy generoso. De hecho, lo, los productores nos molestaban. Decían que nunca habían visto los dos conductores y que era como, ya, ¿qué empieza hoy día? Y yo le decía, no, empieza tú. Y él decía, no, empieza tú. Poco. No, no pero favor, empieza tú, tú. No, tú. No, no, tú llévala. Poco. No, no, pero tú lleva la entrevista. Y era como, puta, lo, pues, ¿es generoso? ¿no? <risa> eh, pero yo creo que eso, no sé. Poco. Y con la Majo, igual, muy buena onda. La conocí, estuvimos un periodo, ¿cuánto? Tres meses, un poquito más. Y muy buena disposición para trabajar, eh, le gustaba ir para aprender, y entre los dos nos complementaban, pues yo descansaba mucho, ella la voz en off, imagina, tiene cuánta experiencia seca en uh -huh. eso, entonces yo descansaba Riquísimo. mucho en ella, en un programa que yo nunca había hecho de sí. ese estilo, nada, entonces fue muy entretenido haber compartido el programa con ella. Pero bueno, yo lo poco que conozco a Gustavo es muy buena onda, es muy buena. Lo poquito que me he cruzado en algunas partes es que con Gustavo, encuentro que es muy buena ¿Puedo decir onda. algo, no? El buen chato. Sí, por, pero, por favor. Ya, po, pero viste lo es buena onda, mira ¿Cuántas veces uno se encuentra con gente ya de la tele o cualquier cosa y como que no saludan? Algunos dicen, no, qué vergüenza, si no me saludaste, nada. Y yo quiero decir, porque le hice el comentario a mi señora, le dije, uy, Esteban, qué buena onda. estamos en la hostería Los Copigües para el Festival de Olmuez. Sí, y, y de repente viene llegando toda la comitiva de Robertina y todo. Entonces yo le decía a mi hija: Mira, ¿y quién pasa al lado de me dice: Hola, compadre, ¿cómo estáis? Y yo: Ah, hola, bien, bien, gracias. Julio. Y ¿Eh? me saludó buena onda. Hola, me conozco, hola ¿cómo estáis? Bien, pero hay es gente que. Yo te que conozco, eso, Gustavo. Güey. Es que gente, yo te que conozco, ¿cachai? Entonces, como es muy. Para mí, yo, sí, obviamente, uno admira los trabajos de, de todo periodistas, actores, etcétera, etcétera, etcétera. entonces yo no puedo evitar a, a saludarlo, claro. yo sé que él no me cachaba, por lo más probable. No, yo, Oh sí, por eso dije, mira, oye, Julio onda. no, sí, cachaba por eso, pero es que por lo mismo, Bacal. porque te cachai hay algunos que no saludan, por eso Bacal. me que... Eres un bacán, lo, Gustavo. No porque no teníamos flores aquí todos hecho los tres, pero Julito dice, ¿verdad que Julito dice, bueno, yo ha gustado, lo adoro, porque es gran amigo, bueno, y siempre lo estoy apoyando, y él también a mí, me, a mí yo me pongo contento que ha gustado le bien, en serio, porque se lo merece, es un buen tipo, y Julito, aunque usted no lo crea, Julito, yo estaba una sola vez con Julito, que hicimos un show de stand-up, una vez nos hemos visto en persona, y siempre conversamos, y siempre tenemos buena onda, ¿cachai? Entonces, no, es que no lo estamos animando el programa juntos, yo lo invité, porque Julito es como, como Gustavo, tiene tira, tira buena energía. ¿Puedo cerrar una cosita para terminar? Porque es demasiado bueno anda Gustavo Y tengo que preguntarle esta Antes que termine, porque no queda nada dale, dale. Fui fanático de la serie de ya yeah. Tú escribiste el libro ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de verdad? Yo sé que es una ficción basada en la realidad, por supuesto Pero yo admiré el trabajo de Andrés Parra, por ejemplo Yo es creo que lo, me lo mejor de la serie Es Andrés Parra sí. Y la serie... De 1 a 7, un 4. Perfecto. Okay, eso qué, es lo único que yo quería saber del hombre que ha escrito sobre Halloween y sabe más que Halloween. ¿Por qué un 4, gustadito <ríe> No me gustó, pero no por el tema de... Porque a algunos alguno le gustó porque hay mucha ficción. Es como chistosa, sí. Sí, pero a mí no por eso, porque, no sé, ahora no soy un experto, capaz que alguien... Experto en serie, en cine, en, ya, pero, no sé, en fin, podría decir, no, la, tiene un buen guión, tiene esto, otro. Yo, como de espectador público, no, no me gustó mucho, no, pero, no me atrapó. Insisto, pero, más allá pero, del tema de, de ficción, realidad, como uh -huh. que me pasa mucho que ahora uno consume harta serie y es como que no, sí. bueno, no quiero ir al baño, no quiero poner pan, no, claro. porque quiero seguir sí. viéndola. Y es como que terminó un capítulo y querí devorarte y te ir los cinco capítulos, ocho capítulos de uno. Claro, ahí me pasaste el cuatro. Pero suponte. Es reflejada la realidad, sobre cuando Hardware se pone la, la plata en la guata, así como los narcotraficantes para el opuesto. ¿Será tan así o eso está muy pasado? No, yo creo que no están así. Pero no es sí así, lo que, que tienen, o sea, hay conductas mafiosas de otro estilo, de otro estilo. No tan caricaturesco. No tan burda. Y, y claro, yo creo que llevaron la caricatura al máximo, así como esa escena. Yo creo que, claro, yo también enganché hasta el 4. Después del 4 se me empieza a caer un poco la serie. Totalmente. Pero eh, el, esa, esa escena de, de los clubes grandes, cuando dicen, oye. Tenemos que buscar un, a un medio pollo que, que hacerlo para que en el fondo sea el presidente cuando, cuando, cuando le joden Eso la. Eso fue verdad. Eso fue verdad. Sí. sí. Yo bastante, bastante por atrás. Y y va cuando, pasando no, justo por atrás. Es maravilloso. La, de hecho, la, la, la, la, frase, la frase que ocupan ahí es, es real. Porque a él le pusieron el presidente yogur. El presidente yogur ten, sí. tenía fecha de vencimiento. La claro idea cual. es que él se quedara por seis meses y ahí lo sacaban. Pero. El compadre ahí se enfoderó pues, bueno, la, la supo hacer Gustavo, la, la, pregunté, la, la, la, la, la nene, nene se llama la señora sí. nene, La llevaba tanto Como en la serie, ¿no? Sí, no sí. La, la, en, en distintas circunstancias La llevaba, pero siempre Más o menos a la par de él Nunca, él por, ella por sobre él Así como que él, finalmente Él de repente como pobre víctima uh -huh. Tiene que aceptar las órdenes De su pareja, eh, no no, Pero sí, en algún momento ella tuvo harto, harto poder ahí. Una especie de lucididad, <risa> podríamos decir. O sea, claro, y, y uno podría decir que no, cuando que ella miedo, de, de verdad es la única esposa de presidente NFP que tuvo su oficina y que empezó ¿Sí? a, a hacer actividades sociales, que ojo, me consta que la, la hicieron alguna, algunas ah, la ya. hicieron, de ayuda y todo. Pero claro, era para maquillar, era uno podría decir Obvio. que puso un, puso un Sema Chile, pues o sea Cema efectivamente Chile, creció justo un Sema Chile ahí en, en la NFP oye pero yo, yo traigo no, una nada. entrevista que le hizo Julio César Rodríguez como hace un par de años ahí en Estados Unidos pero ella dice que no sabía nada que nada que nada que nada como que uh, como que es que, es, es, es, que sí, es imposible lo, lo mismo los dirigentes porque los dirigentes dicen no yo no sabía nada ya a ver te puedo comprar un poco un periodo determinado en que creíste en que fuiste engañado claro pero a ver nosotros cuando denunciamos fue cuando él asume como presidente en FP. Sí. Cuando llegó prácticamente sin auto, y en sí. un año, su estilo de vida ya había cambiado, en términos económicos, imagínate, entre año y medio, todos los dirigir a, a uno mismo los dirigentes le contaban, decían, no, Gustavo, tenés razón, no, este, pero, ¿de dónde yo sacaba que él le había cambiado auto? Porque los mismos dirigentes me contaban, decían, no, y ahora llegó en tal auto, no, y ahora se compró departamento en Vitacura, no, y ahora se compró una casa, bueno, vale como 400 palos una parcela en calera. <risa> en un cargo en que no recibía dinero o sueldo, y Nadie. que después empezó a recibir un poco, en esa época era, no sé, incluso un poco menos de 10 mil dólares, que no es menor, de parte de la Conmebol, pero, pero no para cambiar el estilo de vida que, que tenía, y, ¿Ah? y la sospecha de cuando compró el, el departamento de Vitacura lo compró casi cach. Nadie. <ríe> ¿De, ¿De dónde sacaste 200 palos de una en un año? <ríe> Entonces, todos se dan cuenta, y que la señora se da cuenta de cómo, qué es lo que está cambiando en su vida, digamos. Sí, ver, sí. Por, por, por supuesto, yo, todos los números también son reales, ¿cierto? Los números que dicen cuánto plata entra por una Copa América, por una Copa Mundial. Sí, sí, Hay lo que tienen que pagar los otros dirigentes para salir de estar presos, ¿cachai? Exacto, Todo eso, eso es... sí, tal cual. ¿Qué manera de mover plata? No, impresionante. No, si yo, te, yo en el libro cuento ejemplos. Pues, o sea, tú, muchos amigos me preguntan, ya, ¿pero cómo hicieron la plata? ¿Cómo se me dicen, mira, sí. Yo digo, es fácil. Es, es, es tan fácil, pero así lo hicieron. Yo en el libro cuento varios ejemplos, pero hay uno, hay uno que es pero maravilloso. <ríe> eh, ahí ellos mandaron a hacer una, dos aplicaciones para dispositivos móviles en el periodo mundial de Brasil. ¿Ya? Entonces, a mí me pasaron el dato de que habían pagado mucha plata por esas dos aplicaciones móviles que algo turbio raro existía. Bueno, di con la factura, eh, entonces yo llamo a un amigo que hace eso y le digo, oye, mira, ¿puedes analizar estas aplicaciones y dime cuánto cobrarías tú por hacer esto, por esta pega? Y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que como 8 millones de pesos. Yo le digo, ya, pero imagínate que yo tengo harta plata y yo te puedo pagar más y que quiero, quiero que hagáis... Filete, esas aplicaciones. Plan. Que hay esas <risa> aplicaciones filete. Es que fue tal cual, ¿eh? perdón que exagere y que me alargue, pero... Y me dice, puta, Gustavo, no sé, ya unos 15 palos. Y, y la dejo así, pero notable. Y yo le digo, sube el precio e imagínate que yo soy un ignorante y que yo te voy a pagar igual, igual, igual, y igual. Y que, y que me va no, a cagar. <risa> Y me decía, weón, bueno, puta, me ha gustado, no sé, ya 25, weón. Bueno. Y yo, no, pero tírate más, tírate más. Y me decía, no, weón, bueno, ¿sabes qué? Ya, 30 millones te cobraría, pero tendría que ir todos los días a la iglesia a pedir perdón. Durante un mes. Porque sé que te estoy cagando, que te estoy robando. Me gané el infierno. 30, 30 millones de pesos. ¿Sabes cuánto pagaron? ¿Cuál? 280 no. millones de pesos. Oh. Y tú decís, ya, pues. A la empresa le de deben de haber pagado harto ¿Y qué pasó con el resto? Bro? Sí, por supuesto ah, eres, ay, ¿Plata entre privado? Harta plata Te devuelvo después bro, bro. Oh, chélalo, <risa> Por abajo Es impresionante Qué grande, Gustavo, grande, grande, grande Me sacaste todas mis dudas, gracias Oye, Gustavito <risa> también nos mandó su foto Upa Chalupa, tenemos la foto de Upa Chalupa de Gustavito, ¿no? Porque es el concepto, Upa Chalupa chal... Mira, ahí está ¿Cómo se llama tu hija, Gustavo? ¿Cómo se llama tu hija? Aurora, que tiene nueve años, e Isabel, que tiene cinco. Oye, ¿y el hombrecito cuándo? No, yo estoy feliz con dos mujeres. ¿Sí? <ríe> Esa es la pregunta. Sí. Sí. Oye, si tenéis un hijo, tenéis que ponerle Jacinto. Jacinto. <risa> <risa> o oh, Jacinta. O oh, Jacinta. <risa> Oye, ¿y este año te invitáis a, a tu cumpleaños con Julito para que llegue más gente? <risa> yo invito a unos amigos más también no oye y te, te tengo tengo una deuda contigo el stand up pero es que julito oh, a, a Gustavo Huerta lo han invitado 10 veces a ver el show de stand up nunca puede güey. Pero, pero si cómo... tengo noticiero todos esos días güey. me decía oye ya este viernes ya qué hora de las 9 pero tengo las noticias güey. voy a tener que, pedir tengo que un hacer una de las noches <risa> o pedir permiso un día como, como, como, sí, bueno, vamos, cuando, bueno, cuando vuelva todo a, a la normalidad, entre comillas, a veces se un, este. un show con Julito para que no vaya a ver a los dos juntos. En todo ¿sabes? caso, así que claro, queda un tiempo, así que hay tiempo para organizarse de Gustavo todavía. <ríe> y te tenemos, te tenemos pan, tenemos pan para que hay contento. Weón. Eso. <ríe> ya fue no falta hoy, hoy son las 10 ocho minutos ha estado muy buena la conversa lo quedaron muchas preguntas bueno. que hacerle ha gustado te cosas preparadas para él pero ha sido un placer amigo mío ha estado hasta ahora aquí contigo en el Upa chalupa gracias Jacinto <risa> <risa> marico gracias Julio oye no se basaron de verdad a ambos desearle mucho éxito y a mí también se pasó así la pasé súper bien Qué bueno, muchas gracias Hola. por tu tiempo y por tu buena onda, de verdad, y sigo insistiendo en la buena onda de Gustavo, es decir, eres un crack, más que los cracks de fútbol. No, muy buena onda, oye, mañana tenemos invitado al gran, pasamos de Gustavo que es Flequito, mañana pasamos al Guatón Salina. Oh, oh, malo. Oh. Eso es bullying, eso es bullying, bully, no, mañana Rodrigo Salina va a estar con nosotros, acá a las 9 de la mañana con mi compadre Julito, que hoy día se integró al equipo, le damos toda la bienvenida, las felicitaciones, de la buena onda, gracias por aceptar el desafío, Julito. Y, y vamos con todo. Un abrazo y nos veremos pronto. We. Con todo, si no, para qué. Exacto. Ya, muchachos, nos vemos. Hasta mañana. Esto fue UPA. Chalupa. Chau. Uta. Gracias, chicos. Un abrazo bien. a todos. Gracias por la sintonía y por el cariño.